Que, que, bueno, que he sido elegido entre todas las comparsas eh, como representante de este, de este carnaval 2015, que vamos a vivir esta experiencia de una forma, sobre todo, intensa y que estamos eh, muy contentos de, de, de tener este cargo. <risa> eh, estoy muy nervioso. ¿no? <risa> Para ello, bueno, eh, lo que hemos preparado un poco es que queremos, sobre todo, que este año el principal aliado sea el público, de tierna, participe con nosotros en diferentes actos y en, en diferentes historias que hemos, que hemos preparado. Para eso, el, un poco el eslogan, hemos dicho que el principal aliado eres tú este año, ¿no? con todos nosotros. Entonces, bueno, pertenezco, como bien ha dicho, a la comparsa Eureka desde hace ya muchos años pues bailando y coreografiando cientos de canciones y sobre todo animando a todo ese público de Ostia, que aunque nos pone que es un poco frío para nosotros, siempre ha estado de nuestro lado y, y ha coreografiado muchas de nuestras canciones. Y pues eso es como contar un poco.